Eh, en la comunidad ahí están las, las mujeres, los hombres también, ¿no? y, y de alguna forma cada uno ha podido como obtener ese conocimiento de, de la utilización de las plantas y, y realmente aquí eh, en Unión Base creo que fue una de las comunidades más golpeadas eh, en ser contagiados por el, por el COVID, pero gracias a, a la vida misma no no, no no fue tan duro como en Guayaquil, digamos así, eh, desde el porcentaje de los que tuvieron una sintomatología grave, grave fueron 5 a 6 personas, pero ellos gracias a las plantas a ese conocimiento pudieron como sostenerse, pudieron como eh, generar no sé, desde las partes científicas generar más anticuerpos o no, tener como más eh, más energías, digamos ¿no? en este cuerpo entonces y además lo que nos decían ellos es que algunos que ya eran adultos por ejemplo de los 60 70 años decían que que no es la primera enfermedad que golpeaba al mundo y había enfermedades históricas como el zarampión, la suela. y entonces ya sabían que para qué nomás servía cada planta para la fiebre, el dolor del cuerpo los calofríos para la diarrea, el dolor del estómago, o el dolor de la cabeza entonces ellos fueron utilizando plantas y, y bueno desde mi conocimiento ya para obtener como los nombres científicos nombres comunes es que en el colegio yo estudié biomedicina. Eh, ¿Te graduaste en qué? Yo me gradué en el uh -huh. colegio. Me gradué de biomedicina y ecoturismo con especialidad de tecnólogos, es agroecólogos. Uh -huh. y, y bueno, ahí aprendí también como la utilización de las plantas, dosificación de las plantas y cosas que yo no lo había puesto en práctica y ya tenía ese conocimiento entonces con todo lo que sí, en la pandemia supieron a reconectarse con las plantas entonces eh, hice como esta, esta pequeña recopilación con, con investigación de otros aportes digamos de otros manuales que ya son más grandes y extensos entonces yo lo recopilé las, las básicas las que se utilizaron dentro de la mm. comunidad eh, y, y bueno, ahí surge el sistematizar este, este conocimiento, como que para que quede en la historia mismo. Y ahora van a llegar allá a México, que ya envié para que puedan revisarlo. Sí. Y bueno, y justamente estábamos, ya me acuerdo que con las aguanas vino, las, las compañeras hicimos... Eh, un corto igual, un corto de recolección de plantas ahí es cuando se profundizó más con, con esta recolección de plantas ¿Un corto...? Un video Un video, sí, video. No un video. Ah, ¿y dónde? Y, y, ¿Tiene Sí, está colgado en, está colgado en YouTube ah, de, En, en las... las páginas de la Confe Ya yeah. Ahí están Y ahí eh, hicieron, bueno, desde, desde esta propuesta de la Confe sacaron como nueve, nueve episodios las comunidades las comunidades indígenas la frente a la pandemia es, el, es el ¿De la rienda propia no no es el, esta ah, es de Internews, ¿eh? eh, no, con inter ah, y, inter -mure, inter -mure. Uh -huh. y las entonces entonces ahí se sacaron estos episodios entonces ahí recolectamos con ellas hicimos toda la parte de la preparación uh -huh. eh, y y bueno la, la mamá que nos ayudó ella nos iba contando nos iba enseñando para qué sirve entonces bueno con este aporte eh, se pudo sistematizar las plantas más principales que se utilizaron como la guayusa el chiricaspi el chuchuazo la sangre de drago que, y otras plantas más que están como el jengibre que nunca tuvo que faltar en las casas en los hogares y, y ¿qué más está eh, la, la hoja de ajo de monte, ah, el matico, que esta fue la más utilizada en toda la región amazónica, digamos. Matico. Sí, el matico. ¿Tiene algún otro nombre? Fabricio, no? ¿Conoces? ¿Qué conoce? Entonces, el matico, el jengibre y la y con la corteza de yucho esa fue como un jarabe entonces eh, ah en el manual está la puerta de tres recetas uh -huh. que es el, el macerado al final no Ajá, al final está el macerado eh, está el jarabe con, con, con diferentes plantas igual y ustedes fueron descubriendo eso en el proceso de combatir la el COVID. El COVID. sí, sí. Fue en el proceso y también las experiencias de personas que ya habían pasado. Entonces era como de comprobar. Y justamente sí es comprobado porque yo también me, me pude como contagiar. Todos nos contagiamos. Y la verdad sí resultó ayudaba Ayudó full, full, full las plantas a sostener, a, tal vez a bajar la densidad de la fiebre y, y nos ayudó bastante a las plantas la verdad. Y de ahí con la digamos para mí es como una eh, desde las plantas y el conocimiento occidental hicieron también una gran ayuda porque también tomábamos el paracetamol y sabemos muy bien que la medicina occidental está elaborada con plantas entonces sí, no, no, no pudo como ayudar y justamente es eso lo que digo en el manual porque eh, gracias a ese conocimiento que, que realmente las mujeres fueron las que sostenieron este eh, tema de la curación, eh, de la vaporización, de jarabe también algunos compañeros que no fueron muchos, pero sí, o sea, las plantas aportaron mucho. Y, y realmente la pandemia nos vuelve como a reconectarnos con, con, con este conocimiento que, que, no, que no es tanto ni discutido y ahora lo están discutiendo, lo están reflexionando y están tratando como de recuperar. No del sentido de, de explotar, digamos, ese conocimiento porque hay a veces que, que tú compartes el conocimiento y es como que ay, coges de eso y quieres monopolizar quieres vender y no eso no, no es bueno entonces como lo dicen en los manuales de uso colectivo para, para para prevenir el coronavirus entonces es un aporte que se ha hecho y de alguna forma tal vez es como para poder incentivar a más mujeres, a más jóvenes, a más nacionalidades, a que puedan construir, a que puedan relatar esta experiencia y puedan construir también su, sus manuales en sus idiomas eh, eh, y, su, y su conocimiento para ellos, para el beneficio de la comunidad, de las nacionalidades mismas. Y, y es eso, es, es ahí cuando se Y una cosa que tú comentabas cuando te vacunaste, que fue que los dos conocimientos pueden caminar juntos, ¿no? Eso me llamó la atención. Sí, es que hay una hay un pensamiento, digamos, tan... tan digamos, hay, hay desde los pueblos indígenas, hay un resentimiento histórico hacia el Estado que hace que nuestros pueblos mismos rechacen el conocimiento científico occidental. Y, y Yo yo sé yo también tengo como estas contradicciones, pero en este caso eh, la ciencia es un aporte para, para poder de alguna forma eh, sostener o, o, o no propagar esta sí, sí, sí. enfermedad que, están, que es desconocida como para todos cuando conocemos algo. Cuando viajamos a otro país no conocemos eso. Es, es igual. Y, y realmente yo pienso que el, el conocimiento nuestro que, que no ha sido tan valorado desde la historia porque yo me acuerdo que les, cuando nosotros proponíamos como el el causa tacha, digamos no tiene un estudio científico, no está comprobado y era lo mismo, no, no nos marginaban así en ese conocimiento hacían valer más el conocimiento occidental pero esta vez en el tema de la medicina yo pienso que debe ser un gran aporte y que la, el conocimiento occidental pueda también como respetar nuestro conocimiento y podamos nosotros también aportar en la ciencia para poder curar, sanar y, y no solamente en, en esto con la pandemia sino el tema de salud es, es importante, es tan importante que tampoco lo hemos podido como debatir también, es como que lo vemos un poco abandonado, porque la salud piensan que es solo la enfermedad cuando se ataca, pero la salud es la propia vida misma de ser humano. Entonces, eh, es ello, por eso yo me, yo me vacuné, porque tuve recaídas súper tenaces del coronavirus aunque sea forma lo que sea pero esta enfermedad hace que, que bajes tus defensas y sigas como recayendo con, con, con esta enfermedad y es como la cuarta vez que yo recaigo en estos dos años con esta y decía yo no quiero no quiero enfermarme tan feo entonces yo dije yo me voy a vacunar porque desde mi conciencia es que yo trabajo con gente y de alguna forma estamos vinculados en todo este proceso comunicativo comunitario como mencionaba Israel nosotros tal vez tenemos como ese acercamiento hacia los abuelos estamos en asambleas en comunidad sin que yo sienta los síntomas puedo ser transmisor del, del virus y entonces yo no quiero ser como como una amenaza para el abuelo o la abuela que, que, que pueda tener síntomas porque Siempre mi conexión ha sido con, con los abuelos y abuelas y les preguntando, preguntando y aprendiendo de ellos y para mí ha sido eso y, y por ello me, me vacuné. Y de ahí no, no, no, no me hizo tan, no me hizo daño. No me he muerto hasta, lo, hasta ahora, como dicen las, las informaciones que nos llegan así. Claro, y ese fue el temor. también. que nos vamos a morir de dos años. Y, y bueno, por eso lo decía en, en mi post que, que, nuestro, que el conocimiento occidental en la ciencia también es que se puede como eh, unificar esto, estos dos conocimientos que, que es importante Sí, me gustó escuchar eso porque veía algunas personas que decían ¡Ah, yo no me voy a vacunar! O sea, si es que... O sea, también están, no sé, en la ciudad, en también. Una ciudad. Sí. pero Escuchen si tú quieres a mi, viajar, mis quieres conocer, vacúnate. Mi sí. Y ahora está así, tienes que hacerlo porque estás generando obligatoriedad de que se vacunen. Si quieres ir a un debes llevar tu carnet. Tienes que llevar tu carnet. Va a ser como la cédula, un pase. Oh. Y ese es un cambio en la sociedad, pues Sí. con esto nos cambió la vida y, y, ya, y ya pues. Por más críticos que seamos, ya vivimos también de la, de la ciudad, los pueblos indígenas. No sí. podemos tapar esa realidad también. Sí. Estamos pisando las universidades, nos gusta ir de compras, nos gusta ir también a, la, a los almacenes. O sea, es, es una vida que ya nos hemos como acoplando. Algunos van perdiendo, otros van como generando su conciencia como nosotros.